Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Para los que se siguen suscribiendo a esta familia, pues bienvenidos. Y mi love lover de esta semana es... ¡Paola Vargas! ¡Paola hermosa! Muchas gracias por tus comentarios que siempre haces aquí en todos mis videos. Gracias por todo tu amor, por tu buena energía, por todo, todo, todo. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Mm. ¡Mua! Bueno, chicos, el video de hoy va a ser muy divertido porque hoy voy a retar a dos personas muy importantes en mi vida. Vamos a ver qué tanto me conocen estas dos personillas y son nada más y nada menos que mi hermana Cami y mi mejor amiga Nati Cadena, mi friend y linda. Entonces, ¡Venga para aquí! <risa> Bueno, ustedes ya conocían a Cami, ustedes ya conocían a, a Nati. Natalia es mi mejor amiga desde que tengo... Uh, bueno, desde que, somos, desde que estamos como en, en la universidad. Como desde que estamos en la universidad. Nos conocimos gracias a amigos. A Bonca, ¿no? Pues gracias a Bonca. Gracias, Bonca. <risa> gracias a los boncas que nos conocimos y bueno Cami ha estado conmigo toda mi vida entonces también como que me conoce muchísimo y hoy el reto niñas es ¿quién me conoce mejor? <risa> Cami, ¿será que... ¿No? ¿Cami? ¿será que les va bien o mal? bien bien vamos a ver las preguntas no están nada fáciles porque tampoco se las iba a poner fáciles necesito que ustedes también sufran un poquito ah bueno al final del video, la que pierda, la que menos respuestas haya logrado responder. Estoy pensando qué hago para castigarlas. Ok, sí, una sí. penitencia, gel, como bañarse con ropa, una cosa así. ¿A qué soy alérgica? ¿A los ácaros y al polvo? O... no. ¿A los ácaros y los gatos? no sí, y... y los perros el... Ajá, y, ¿Y los caballos sí. no a qué más a, ¿A qué los perros al... De... y al polvo y al polvo, ¿Y al polvo? Pues ¿A los sacaron los, los el polvo sí, pues sí me pues me también pues sí, falta me una, me cosa, me... una cosa una cosa será que te come no que eh... pasto <risa> Ninguna de mis. No. ¿Al pasto? Sí, le tengo oh, alegre. Al pasto. Bien, no, muchas car. cosas. Pero bueno, no, creo que las dos dijeron que sí, Pero no, sí, no sí, me es para... es para para mí dije gatos, caballos y perros. Sí, dijo más. Está bien, entonces la que gana es Natalia, porque respondió de manera más completa: caballos, perros, gatos, ácaros y polvo. Te faltó el pasto, pero bueno, el respondió de bueno. ¿Quién fue mi primer amor? ¡Ya, Ah. Eh, Álvarez. Eh, ¿Cuánto sabe el... Santiago <risa> no. Tierres. A... Tu primer yo amor. Yo fui tu primer amor. No? Tu primer novio. Tu primer novio. <risa> ah, sí. tu primer novio. <risa> <risa> no, sí. no Está muy mal hecho sí. primer Amor, dije. ¿Quién fue mi primer amor? Es tu primer novio. Amor. Pero Está... ganó Natalia. La respuesta es Santiago. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Qué olor no tolero? Chucha pec, pec. ¿Mal aliento? Sí, Natalia Natalia va ganando Muy bien, a ganar, no? muy bien ¿Qué pasa? No sí. sé ¿Qué talla de zapato soy? ¿Cuánto, ¿Cuánto, ¿cuántos? ¿cuántos? 41 Muy bien, muy bien, muy bien. Uh, no soy tan patona, 41, soy 41 que no me puede faltar en la cartera? Chicle Des <risa> ¿Es también Sí, no, no, no. chicle, es, ¿Sí? ¿Es ¿Sí? Chicle, ¿Más? no sé, sí, Literalmente es lo que siempre está en tu cartera. No, desodorante. No hay muchas cosas. Sí, siempre hay... Bueno, Cami respondió más completo. ¡Muy bien, Cami! ¿Pero qué? Chicles de desodorante, molata... la dije yo. listo ¡Digital! No sabía si en Instagram no podía hacer ese tipo de cosas. Ah, pero está bien Todo. ¿Cómo se llamaba mi amigo imaginario? Ni idea. No sé si me lo Paco y yo. <risa> no Ay, eh, no ¿Era hombre? No me acuerdo ¿Ansicinó? No sé si ah, no No tenía no, no, no, no, no, no, vale. no tenía amigo imaginario, lo siento Sí, sí yo, yo nunca jugué con él ¿Qué tipo de sangre soy? O oh, positivo <risa> Freddy, muy bien muy bien, ¿Qué deporte hacía cuando era chiquita? ¿Tatación? ¿Tocabas el... ¿Qué deporte? ¿Tatación? Muy bien, bien, ¿En qué momento Muy bien. Yo nadaba cuando era chiquita. ¿De qué lado de la cama duermo? ¿Qué le hice? ¡Bien, ¿Mi primer carro cuál fue? ¡Tú y yo! puta! Está muy bien, bien, parecida ¿Qué día me casé? No, marica Yo sí, El, marzo, el... 30 No, ¿qué día razón. me casé? ¿2 de marzo, 3 <ríe> de marzo? No, ¿28 eh... de marzo? ¿26 de marzo? Pues, marica, es un Mi En marzo? Marido, muy febrero muy mala claro. madrina. <ríe> Y las ¿Y dos son Madrid. No, eso fue abril No, pero ¿cuál de los dos, güey? De ¿Cuál de los dos? A ver, ¿qué día se casa? Uno de verdad El 30 de marzo No, tiene que ser el 29, 29 de marzo. 28 Uno. de marzo. Fue el 2 de abril. No, chito. Ya, me casé el 11 de marzo. Porque oh, oh, los TV. ¿Cuándo fue la de sí. Tulum? La de Tulum y en, en México no fue. Fue otra Perita. O sea, ah, no sé o sea, sabía que era el marzo cuando me casé era. aquí en Bogotá. Cuando me casé, sí. es que yo en, en México me casé por un ritual. No, por, o sea, a bueno, casada. No, medio se dañó para que era más. Tí. No, Chú, ninguna lo logró. ¿Cómo me decían los bullies en el colegio? Bacalola. ¿Los <ríe> los no, corta, no. Bacalola, Baca sí, la bacalola. No, espérate, espérate. Y otra ¿Y, y otra cosa. La toña. Marrana lo no. Marica, eso me decían a Lola toba. No, los Marrana, la marrana. Chacha. Yo sé, la Marrana. Marrana. Marrana. ¡Ay, sí! ¡Le echó! ¡Le echó! ¡Le tiró! lo sabía. Ok, el puto papá. ¡Natalia! La vaca de ¿De qué me han operado? De los quistes de los ovarios. De los quistes de los ovarios. De qué más? De la luz. No, nada. La Las tierra. cordales ah. Muy bien, Freddy. ¿Talí, qué no, porque de que me han operado de los, del quiste y de las cordales. Y, lo, y camino, el Pero quiste Pero yo dije, sí, sí, medio punto, medio punto. Ah, sí, medio, sí, medio, medio, medio, medio. Medio, medio, medio sirve. Sí, sí, sí. No, pues así no, entonces. ¿Qué? Entonces, no, entonces, no, entonces, no, ¿no? no, no. 0.5 ya. ¿Cero okay. Yeah. Sí, no, una ¿y? cada uno. 0.5, 0.5? Bueno. ¿Qué olor amo? El té. <risa> de pollo, sea, eh, El perfume, ¿Cómo? ¿qué tipo el de Chanel? No sé. Eh, o sea, el, el, el, el de aroma. Gusto, ¿Qué aroma me gusta? De perfume? Lavanda. Ay, ¿Qué, no sé. Eh, ¿Qué, ¿Qué olores me gustan? Los olorales. Eh. ¡Ah! Okay, por dictalo ah, no, eh, te dejar. Dejar. lo sí, bueno, iban a pero, pero está bien con el Chanel. ¿Quién paga las cuentas en la de la casa? Pues Álvaro, vale. ¿y tú a sí. medias? ¿Qué tal? Pero no tú pagas las cuentas de la, de la casa. ¿Quién paga las cuentas de la casa? Tú. No, ah, medias. No. Los dos. Bien, dígame medias. No, es que pagado medias. No, pa, y la perdí a medias, no. ¿Cuál es mi emoji favorito? ¿El de las manos así? <ríe> no sé, de Ante, no? Me lo mano así con yo. No. El <ríe> espacio. La ¿El No, no. No sé. A mí nunca me las con emojis, la verdad. No, Siempre. A mí nunca me las con ¿La de las lágrimas? Siempre, sí, lo, la sí, lo, carita, las la, la, sí, lágrimas, se ríe, se ríe. Friendy, no sabía que te conocía. Tanto bueno, como. tenemos una gran ganadora que es Friendy. Vuelta, hay cosas. Cami, es? no te preocupes, no te preocupes, que por esto hay un castigo porque no conoces. A ti. Oye, es diferente. Porque me amiga... salan tanto. Tú ya me das otras cosas. Bueno, el caso es que, es que Cami, Cami. Cami va a recibir una penitencia. Que vaya se asusta esa bala. Es tan único. no, no, no, no. Comenten ya mismo si les gustó, si les gustaría que volviéramos a hacer un video juntas. Y los quiero mucho. Les piden, Chao. chao.